ejercicio número 54 del examen de bachillerato 2014 menciona el cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico tridimensional que consta de seis caras cuadradas de igual medida ese cubo muy famoso consiste en en armar cada una de las caras de un color dice si la arista del cubo Rubik mide 5.6 centímetros entonces el área total de dicho cubo en centímetros cuadrados es. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que todas las caras son iguales. En un cubo todas las caras son iguales, todas sus aristas también son iguales. Si lo logramos abrir, vemos que son seis caras. 1, 2, 3, 4, 5, y seis. Seis caras. Estas piezas de aquí no cuentan, pues son como las viñetas con para, para unirlo. Eh, esas seis caras, basta sacar una y multiplicarlo por 6. El ejercicio menciona que una de sus aristas, es decir, uno de estos lados, es 5.6 centímetros. Eh, si buscamos pues, el área de un cuadrado, recuerden que el área de un cuadrado es L al cuadrado, o lado por lado entonces decimos bueno 56 perdón 5.6 al cuadrado que eso sería entonces igual 31.36 pero ese es el área de una de las caras esto lo debemos multiplicar por seis caras que son ¿verdad? entonces decimos el área total es igual a 31.36 por 6 que al final que al final nos da 188.16 ese sería el área total de ese cubo si nos devolvemos a la pregunta observen que la respuesta está en el ejercicio en opción de